¡Hola! ¿Cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a esta nueva clase en vivo. Estoy aquí con Hannah. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, en esta clase vamos a hablar de una expresión idiomática. La expresión de la clase de hoy es una expresión muy pero muy empleada en el mundo de habla hispana Así que vamos a explicarles qué significa esta expresión, de dónde viene, cuál es su origen, eh, cómo se usa, los usos, qué significa, otras, otras expresiones a, similares a estas, por ejemplo, que se pueden usar o que puedes encontrar y algunos ejemplos también. Así que quédense atentos, quédense allí, eh, estamos transmitiendo a través de Facebook, de Speak Better Spanish Speak better Spanish y también en Instagram, aquí, así que vamos a estar un poco mirando por los tres canales, ¿verdad? Uh -huh. <risa> hemos hecho esto como cada semana, estamos aquí, como les hemos prometido, cada martes vamos a estar en vivo realizando diversos eh, temas, hemos hecho un video de la pronunciación, ¿verdad? Uh -huh. La semana pasada, pueden verlo, hemos hablado sobre... Este, expresiones románticas para también y expresiones relacionadas con un cumpleaños con un cumpleaños como eh, desear feliz cumpleaños en español sobre las malas palabras también uh -huh. y oh, así ideas. que quédense aquí inscríbanse pueden escribirse en speak About spanish aquí en español real en instagram para más videos. Para más videos, exactamente. También pueden enviarnos sugerencias, así que cada semana vamos a estar haciendo videos como este, en vivo, uh -huh. con nuevos temas. Puede ser expresiones, verbos. Eh, muchos temas, muchos diferentes, temas. para tener una variedad. Exactamente. Sin más, dicho todo esto, vamos a comenzar con la clase de, de hoy. Es una expresión idiomática. Eh, Martín. Vos, ¿Cuánto costó tu vuelo desde París hasta México? Un ojo de la cara. No, y así se emplea. No tienes idea cuánto costó ese pasaje. Un ojo de la cara. Quiere decir que es muy caro. Exactamente. Quiere decir que algo tiene un precio elevado. Que tienes que pagar un precio muy alto por algo. Puede ser algún servicio, algún producto. O algo que te costó en tu vida algún sacrificio también bueno este es el sentido o el, sen el significado de la expresión así que vamos a comenzar explicando cada palabra de la expresión que te parece de este modo van a entender qué cosa es la expresión de qué habla y luego vamos a pasar al origen al significado y a los ejemplos bueno costar un ojo de la cara la primera palabra dentro de la expresión es el verbo costar. ¿Qué quiere decir costar? Costar es un verbo que expresa un cambio. Entonces alguien da dinero y recibe algo. Un servicio, un producto o algo así. Entonces es un intercambio. Así es. Costar eh, está relacionado con una transacción comercial. Algo cuesta, algo, ¿no? Algo tiene un precio. Puede ser un producto un servicio. Quiere decir... Eh, que algo tiene un precio, un valor. Así que este verbo se refiere a eso, costar. ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos, eh, ¿cuánto cuesta esta cartera? Uh -huh. O oh, la casa cuesta tanto. Sí. O mi camisa costó 10 dólares, por ejemplo. O una bicicleta cuesta $50 euros. Uh -huh. Este es el sentido de costar. Luego la palabra ojo. ¿Qué uh -huh. quiere decir ojo en español? Ojo es esta parte de la cara. Exactamente. Es esta parte de donde ves es o miras algo. Exactamente. Ojo se refiere al órgano de la vista. Las personas tenemos, ¿cuántos ojos? Dos ojos. Dos ojos. Exactamente. Tenemos dos ojos y se refiere simplemente al órgano de la vista que poseen eh, que poseemos las personas los seres humanos y los animales ya que también los animales tienen ojos como los perros como los gatos como las aves por ejemplo uh -huh. por último la palabra cara qué quiere decir cara es esta parte del cuerpo. Del cuerpo. No exacto. es la cabeza pero es esta parte de la cabeza. Exactamente. Esta es la cabeza y la cara es la parte anterior se dice. La parte anterior con la boca, nariz, ojos, exacto. todo esto. La parte anterior de la cabeza humana. Ahora la cara es exclusivo de los seres humanos, de las personas. Por ejemplo, no podemos decir que un perro tiene cara, solo las personas tenemos cara. Interesante, no sabía. Bueno, esa es eh, la diferencia entre cara y ojo. Ojo puede ser personas y animales, mientras que cara puede ser solamente, eh, es solamente exclusivo de las personas. Las personas tenemos cara. Bueno, eh, dicho todo esto, literalmente, ¿qué significa costar un ojo de la cara? Literalmente. Literalmente sería que alguien saca el ojo, le da a alguien y recibe algo en cambio. Exacto. Quiere decir que eh, el ojo de la cara, en este caso de una persona, el órgano de la vista, cuesta o. Es el eh, precio de algo. Es el precio de algo, exactamente. Por algún intercambio, por algo. Así que quiere decir que el precio, por así decirlo, o el valor, es el ojo de la cara. Bueno, dicho todo esto, más o menos el sentido de la expresión idiomática en español real es, está vinculado con el sentido literal. Por lo que... Costar un ojo de la cara, como lo dijimos al inicio, quiere decir que algo es muy costoso. Lo podemos traducir como muy costoso, muy caro, algo que tiene un precio muy elevado o que cuesta mucho dinero. O muchos recursos, no necesariamente dinero, ¿verdad? Sí. Puede ser mucho tiempo, puede ser no sé qué, sí. que tienes que vender algo para claro. hacer este cambio, no sabemos. Exactamente. Así que es una expresión eh, que se refiere tal vez a algún sacrificio también, porque podemos decir oh, eso me costó un ojo de la cara. Quiere decir que sacrificaste mucho, que diste mucho de ti, de tus recursos, de tu tiempo, de tu dinero para obtener algo. Así que este es el significado de costar un ojo de la cara. En simples, eh, en palabras simples podemos decir muy caro, muy costoso. Y Martín, ¿cuál es la diferencia entre caro y costoso? Bueno, caro se refiere a que algo tiene un valor eh, muy elevado, ¿no? Puede ser no necesariamente eh, monetario, mientras que costoso se refiere al costo. Puede ser también involucrado al costo a, de producir algo. Por ejemplo, es muy costoso producir esto. Ah, entonces costoso siempre se refiere al dinero. Sí, al dinero, al costo. Oh, sí. Interesante. Y el costo necesariamente, eh, en español, puede ser dinero o no necesariamente dinero, por ejemplo, el costo de la mano de obra ¿no? o el costo de este recurso O el costo de construir los pirámides El costo de construir esto, exactamente Es por eso que es una palabra que se usa más a, en un negocio, por ejemplo, en una fábrica Exactamente Bueno, esto esta es la explicación entonces de costar un ojo de la cara vamos a ver algunos ejemplos para continuar con la clase de hoy a ver qué ejemplos por ejemplo ah, bueno dijimos antes que esta cartera cuesta un ojo de la cara quiere decir que la cartera es muy cara sí por ejemplo puedo decir José quiere comprar un Ferrari pero le costará un ojo de la cara quiere decir que en este caso un Ferrari, un auto deportivo cuesta mucho dinero muchos uh, millones de euros tiene un precio muy elevado así que decimos costar un ojo de la cara y podemos decirlo, en pas podemos decirlo perdón, en pasado, en presente en futuro por ejemplo, esa casa que compraré me costará un ojo de la cara ¿no? por ejemplo uh -huh. o el vuelo que compré me costó un ojo de la cara, uh -huh. etcétera. Para terminar quiero contarles uh, la historia, el origen de esta expresión idiomática que tiene un origen con, la, eh, con el mundo hispánico, con la historia. Esto se dio durante la conquista española en América. Precisamente en Perú los españoles llegaron a Perú como llegaron a México y a muchos países de América. Y el conquistador español Diego de Almagro durante una expedición en el siglo XVI, más exactamente alrededor del año 1524, en septiembre de 1524, en una expedición para conquistar al imperio de los incas en el antiguo Perú, perdió un ojo. Por la flecha de un indígena de un indígena de Perú y perdió el ojo y luego con el tiempo cuando eh, se comunicó con la corona española o con el rey dijo que eh, esa conquista o esa expedición en la nueva tierra le costó un ojo de la cara es por ello que entre los soldados españoles de la época del siglo 16 esta expresión este hecho real de que a alguien le costó un ojo de la cara no, se volvió popular y se convirtió en una expresión eh, coloquial, en una expresión idiomática o en una frase hecha. Así que de allí proviene costar un ojo de la cara, de un hecho real y a la persona le costó un ojo de la cara. O sea, wow. Es decir, perdió un ojo. Interesante. Así que amigos, es una expresión que es parte del mundo, digamos, eh, de habla hispana. Es por eso que es una expresión, al ser una expresión histórica que involucra eh, España y América, yo te diría que todos los países de habla hispana conocen esta expresión. Es una expresión, es una de esas expresiones uh, universales. Universales en el sentido que si lo dices en España, en Argentina en Perú, en Colombia, en Chile, en México, en Cuba te van a entender. Van a saber que te refieres a que costar un ojo de la cara se refiere a algo que es muy caro o muy costoso. Así que no dudes en emplearlo. En emplear esta expresión te va a ser de mucha utilidad. Cuando usas una expresión idiomática tu español suena más auténtico, ¿verdad? Sí. Hanna puede dar fe de eso, que al usar expresiones idiomáticas, frases hechas, refranes, tu español es más rico, más real. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Así que eh, los invitamos a usar esta expresión, ¿verdad? Sí. Usen esta expresión. Y Martín, ¿hay ex otras expresiones que son parecidas, que tienen un significado sí. parecido? Sí, otras expresiones. Por ejemplo, en español también se suele decir, costar un riñón. Costar un riñón, riñón se refiere a este órgano interno que tenemos las personas, Ajá. tenemos dos uh, riñones, tenemos los pulmones, tenemos el estómago, el hígado, los riñones, así que los riñones, bueno en este caso costar un riñón quiere decir que algo cuesta muy caro. Pueden leer o escuchar costar un riñón, también eh, costar un brazo, costar una pierna, se suele decir, ya que son traducciones de otros idiomas, porque en inglés o también en francés se dice costar un brazo o costar una pierna, pero tienen el mismo sentido. Así que pierde cuidado si escuchas algún hispanohablante o si lees por allí costar un riñón, costar un ojo de la cara, costar una pierna, costar un brazo. Se refiere a que algo cuesta mucho. Uh -huh. Simplemente eso bueno amigos así que ya saben todas estas expresiones les hemos dado la principal y otras que son alternativas que son similares y pueden a, emplearlas eh, cotidianamente ya que de este modo tu español va a sonar más auténtico más real cuando hables sí. utilizando empleando frases hechas refranes expresiones idiomáticas eh, tu español va a ser eh, más auténtico uh -huh. Sí. Y quizás en algún momento algún hispanohablante te pregunta ¿de dónde eres? Sí. Porque así con estas expresiones en tu vocabulario vas a parecer mucho a un hispanohablante nativo y vas a tener un nivel muy alto, muy avanzado. Exactamente. Eso es lo que yo les digo siempre a los estudiantes que te acercas más a un hispanohablante nativo. Te apoderas del, del español. Uh -huh. Bueno amigos, si quieres apoderarte del español Estamos en el club, ¿verdad? De conversación. Ajá. Estamos en el club de conversación uh, en español. Que y ya empieza mañana empieza. y va a ser una oportunidad para conversar con otros estudiantes de español de todos los niveles, de todo el mundo. Y vamos a estar practicando cada semana solamente conversación, nada de ejercicios, de exámenes, de tarea. solamente para darte una oportunidad para practicar y conversar. Exacto, y conversando vamos a emplear refranes, frases idiomáticas como esta, eh, palabras, verbos, adjetivos, ¿no? Uh -huh. Así que vas a enriquecer tu español porque la gramática no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Por eso tenemos este club para poder practicar, para que puedas practicar y pierdas tu, tus miedos. Pierdas, no tengas estrés, ganes confianza, ¿no? Uh -huh. Y experiencia. Y así vas a ir mejorando, cometiendo errores, aprendiendo y seguir mejorando. Exacto. Así que allí les he dejado, eh, en una publicación anterior, les he dejado todos los detalles de la, del club de conversación, ¿verdad? Somos los dos. Hannah y yo. Uh -huh. Y si te interesa puedes enviarnos un mensaje si no puedes encontrar eh, la publicación anterior. ¿Sí? Pero solamente queda abierto unos 20 minutos, Entonces <risa> apúrate y sí. envíanos un mensaje si necesitas más detalles. Exactamente. Y también eh, si no para el próximo mes, verdad, porque sí. estamos también con el Club de Español el próximo mes, comenzamos mañana, que son todas las sesiones del mes de agosto pero también vamos a continuar en los próximos meses, así que envía tu mensaje para que seas parte, te unas a este club de conversación y vas a ser parte también del grupo secreto. Tenemos un grupo secreto en Facebook, ¿verdad? Solamente para miembros del club de conversación. Exactamente. Así que aprovecha todo esto que estamos haciendo para ayudarte, para que aprendas a hablar español. Y eh, nos vemos en, un, en una semana. Sí, y si quieres practicar con la expresión de hoy, puedes hacer un comentario debajo usando esta expresión, costar un ojo de la cara. Entonces tendrás seguramente que eh, bajo. conjugar el verbo costar pero puedes buscar esto en internet si, si ya no sabes ¿Sí? y bien vamos sí, a estar comenta. esperando los comentarios debajo. con la práctica de esta expresión. sí Debajo deja tus comentarios, escribe oraciones, ejemplos con costar un ojo de la cara. Vamos a leer todos tus comentarios y comparte este video. Dale Thumbs up, ¿no? Ajá. <risas> Deditos hacia arriba, sí. Dale like, me gusta, compártelo. De este modo vamos a llegar a más personas y poder ayudarles a mejorar su español. Así es. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, amigos. Chao, cuídense. Ciao. Saludos, eñe. Yeah. Chao.